Cut it! Whoops. Este año buscan el Oscar a Mejor Actor Estelar, Anthony Hopkins por El Padre, Gary Oldman por mank así como Rhys Summit por El Sonido del Metal y un coreano, Steve Young por Minari. Pero el favorito es el estadounidense Chadwick Boseman por La Madre del Blues. Como mejor actriz, la carrera está muy pareja entre Viola Davis por La Madre del Blues, Frances McDormand por Land y Andra Day por Billie Holiday, y las inglesas Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer y Kerry Mulligan por Hermosa Venganza. Este espécimen es agresivo y mortal. Alien Covenant, estreno platino, domingo 18 de abril, por Azteca 7. En estos tiempos aprendimos que con Filadelfia, preparar algo es más fácil de lo que pensábamos. Porque cuando nos unimos, todo sabe mejor. Mmm, Filadelfia. Mercado Libre se une a Disney Plus, te regala hasta seis meses de suscripción y juntos forman una dupla que vas a amar.